muy bien muy bien muy buen pescado Excelente. A bueno. vivo. Muy bien. Río de la Plata, zona norte de temporada. Impresionante. ¡Con uno atrás del otro, ¿eh? Impresionante. Sí, si mil ¿Los peleadores? El río de la Plata zona Norte, excelente. Vamos. Fua. Qué bárbaro. Felicitación al pescador, muy bien papá. Ahí está picando la otra, mira mira. ¿La ves? Falta una boya. Impresionante. Ahí vamos a sacar ese.